Vuelvo a resaltar la importancia que también tiene la, en la incorporación de la ley de todo el régimen de género, que eh, además está estableciendo mecanismos de eh, generación de igualdad de condición para la participación política de las mujeres, el tema de paridad y el tema tan agobiante para la situación ...que viven las mujeres frente a la violencia y al acoso político... ...estableciendo incluso un régimen de sanciones. El otro elemento eh, vinculado a la participación de las organizaciones políticas... ...da eh, referencia con claridad también en el debate democrático... ...el reconocimiento de la forma organizativa de los pueblos indígenas... ...originarios campesinos, dando cuenta del alcance de la ley en el marco de esta convicción del órgano electoral en términos de eh, democratización, pero también de institucionalización, reglas de juego claras. Se ha reiterado eh, en repetidas oportunidades que el referéndum eh, está vigente, sus resultados están vigentes y sus, eh, el resultado también es vinculante. Volvemos a reiterar el criterio ya expresado, ¿no? Hemos expresado con absoluta claridad, lo hacemos desde el mes de diciembre del pasado año como sala plena, ratificando el carácter vinculante de cumplimiento obligatorio la vigencia del referéndum. Así lo establecen las, las leyes en nuestro país y nosotros actuamos en el marco legal. Ustedes también eh, saben y la población sabe que las disposiciones del Tribunal Constitucional tienen también un carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio, por lo cual eh, la situación de análisis y de preocupación que está viviendo el país tiene que ver justamente con estos eh, dos elementos, con las características que se sostienen legalmente.